Funciona nuestra data, pero tenemos ese problema que dije yo: si el sincronizar falla en algún momento, ¿qué hacer? ¿Qué deberíamos hacer si falla? Bueno, no se ejecutó el sincronizar, ¿Sí? acá vino, falló. ¿Qué deberíamos hacer? Nosotros sabemos que a esta altura este procedimiento ya se ejecutó. El que está abajo A esta altura cuando salió esto Este procedimiento ya se ejecutó Tengo datos seteados para darle alta. ¿Qué tengo que hacer? Si falla el, el sincronizar ¿Para que Porque acá falla de sincronizar falla de Esto ya no se ejecuta entonces todo acá detecta que hay un error no controlado Y para todo acá No, no, no, no sigue acá No va a pasar a la pantalla de inicial Vuelve a generar la misma en la que está La pantalla de, de edición Los datos que que fueron enviados para este call se carga el formulario, y está? estás? ¿Dónde estás? le diste guardar y esperabas volver a, a la pantalla? Y siempre no la volviste, te quedaste mirando todos tus datos. Sí. Tu intención es volver a darle al botón guardar, ¿Vale? quiero que se guarde, pero tenemos ese problema. ¿Cómo solución ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo debería, cuando falla, cuando falla sin pensar, hacer un señal. Todo detecta una falla, el él regenera la misma parte. Lo que yo tendría que asegurarme es que antes de que todo haga eso, ejecutar esta instrucción y mi problema está solucionado yo reseteo el dr y le muestro la pantalla del usuario con sus datos cargados y el usuario intenta de nuevo intenta de nuevo viene esta acá, falla como falló todo el punto de este recitado y se vuelve a mostrar la pantalla y el usuario intenta de nuevo así hasta que pueda hasta que pueda <coughs> entonces tengo que buscar una forma de ejecutar este recitado aunque falle para eso existe una instrucción en php esto es de php que se llama try la mayoría de los lenguajes tienen el famoso try, try Try quiere decir inglés Intentar Luego acá voy a poner código PHP Que quiero que PHP Que el servidor que Intente ejecutar Y si falla Quiero que ejecute Lo que está acá ah. Pero si no falla Nos saltamos Y ¿Sí? <risa> Entonces Lo que vamos a hacer es Que vamos a intentar Sincronizar ¿Ok? Sí. Si falla la sincronización Yo quiero que Resetee Suponer. ¿Ok? Y si no Yo quiero que vaya a la pantalla principal ¿Está bien? Sí. ¿No? ¿Me falta acá también? resetear, ¿sí? entonces el tipo va a intentar hacer todo esto pero si falla ya sea acá acá o acá el tipo va a saltar a la excepción y va a resetear el y va a resetear el pero acá hay un problemita todavía así como está si falla el sincronizar, la excepción queda controlada, yo controlo la excepción, reseteo el DR y todo nunca se enteró que hubo un error. Entonces todo llega al final de esta función y dice, ah, no hubo ningún error. ¿Dónde estoy? ¿En ¿Qué pantalla estoy? Fayó acá, saltó acá. Yo sigo estando en pantalla de edición. Vuelvo a cargar la pantalla de edición, pero como no hubo ningún error, yo no le cargo los datos que el usuario había cargado va a mostrar el formulario vacío. Vuelvo va a generar la pantalla de edición, pero con el formulario vacío. Entonces acá tengo que asegurarme de decirle a toda TOBA, hubo uh, un error. Yo lo pero un error. Y eso lo hacemos con... La... Hay, unas, hay unas instrucciones de TOBA que las podemos usar justamente en esta situación. Decirle a TOBA que nos muestra un mensaje para el usuario. Hubo un error y queremos que el... Eh, todo va. sepa que es un error pero que además le muestre tal mensaje le este, sale y me parece que todo va yo acá le estoy diciendo intentar ejecutar esto intentar ejecutar esto y si se produce un error este tipo sí. ajá, atraparlo y el error que se produce guardarlo en esta variable hablar de a luego no, error el error, el error, el error, el error, el error el error reseteo y acá throw no, no hacemos notificación, a ¿no? bueno una, una posibilidad es esta no ocurrió un error, no? Sí. yo me aseguro de reseñar el DR porque para mí no se, no se sincronizó. reseteo el DR y si se hubiese sincronizado no tengo que reseñar el DR eh, reseteo el DR y tiro el mismo, el mismo error que recibí acá y lo vuelvo a, a levantar digamos. yo lo había controlado acá solamente para reseñar y luego lo levanto otra vez y ahí todo se entera sí. de que hubo un error y y hace sí. marcha sí. de pago que a generar la misma página donde estamos y con los datos del de usuario cargado Y el mensaje sí. que me voy a mostrar es complicado porque lo que sea sí es que pasó sí. acá, que lo entendemos nosotros, porque esos mensajes son medio crípticos la tabla la la tal, la tam, tal la eh, el socket no sé qué, se perdió, <coughs> se reseteó la página. Eso es lo, lo que voy a mostrar al usuario. Una cosa roja El usuario va a mirar eso, va a funcionar el ¿Sí, sello, sí, va a decir, me entendí lo que pasó, pero yo estoy viendo que el formulario está acá y los datos están acá y no se guardan. Y le va a dar a otra vez. Sí, le va a dar miedo la... y va, la... la... va a, a coger la compra. Todavía se va a salir corriendo. <risa> eh, perdón, acá este niño no se sé lo que quiero meter, no va. Lo quiero levantar. El... No, el niño ese estaba mal. ¿Lo ¿Es? <risa> ¿no? ¿Sí vamos? Pero no a ver no, si funciona. Claro. Vamos a registrar a Sergisa. Cuando todo está andando, anda. Cuando todo está en tanto, funciona. Vamos a parar el Postgres. Vamos a suponer que eh, alguien vino y lo mató. se enchufó. Sudo todo service. Postgres. Postgres. SQL. Stop. Paro. ¿Por qué? Porque paro. Y ahora le vamos a dar. El a que que registre. Si. A ver sí, ahora, A, ahora vamos a registrar B. Pasa que. O okay. sea, muere Postgres, muere pobre, Yo no puedo leer nada. No sé, nada. Lo que podríamos hacer para que nos dé un error. para la patch. Menos dramático, digo. Porque todo para funcionar necesita leer de la base de datos. ¿sí? Para mostrar, para saber qué pantallas existen y demás. Necesita leer. Si a él me desenchufó el servidor, no puedo mostrar nada. Ni el logo de la empresa, nada. Fue una mala idea, sí. No, lo que podemos hacer es cambiarle comentariamente el nombre de la tabla. Ponete el ¿Sí? Y ahí. Va a andar el pobre todo lo que quiera, pero esa tabla, tenemos problemas con esa tabla. Para que el pobre pueda sincronizar, nos tiene un error. y También el nombre a la tabla. ¿sí? Cuando todo quiera ir a guardar ahí en esa tabla, sí. le tenemos una sorpresa. Fíjate, ¿qué intentó hacer? Intentó hacer un insert y tu tipo de documento y le dio un error. ¿sí? Y el error que muestra al usuario, al pobre usuario, no es muy amigable el Tipo, es sí. lo correcto así, entonces empezar acá, el valor c, pero lo que me molesta es que no trajo me quedo los datos, el c debería estar había aparecido por alguna razón no me está, no pero no es por eso que no te estamos dando los o sea el rest, eh, una cosa es el c n, el c funciona por un lado y otra cosa es esto que es la parte del CI que es el, la parte visual, yo recién el CN, pero el c debería estar, debería seguir su curso por su lado, bueno. Acá es misterio, algo estoy pensando mal. Según mi teoría, debería, mostrar, debería haber traído de nuevo los datos cargados. ¿no? Y si probamos con el otro, que no es, tan, no es un flow tan. Ahora, pero sabes que sigue siendo crítico, pero por lo menos intente de nuevo más tarde. Ese es <risa> típico. Sí, o saqué. En vez de levantar el mismo error otra vez y decir a todo, encargate de ese error, pero lo que hice fue decirle todo, todo, hubo un error y mostrar este besito. Para un último caso, o sea, vos tendrías que poder prever distintas cosas. Por ejemplo, te estaría dando un DNI, pero ya existe DNI. Tú tendrías que, con PHP, hacer un CD, que si ya existe o no lo que estás queriendo registrar, sí, y antes de llegar a sincronizar, ya sí. levantar este error y decir, no, eh, ese DNI ya, ya existe. O sea, y esto, dejarlo, o sea, este de try-catch y mostrarle una, una notificación, intentar eh, aproximar al usuario. ¿a qué está pasando? Es como último recurso. O sea, hay varios, hay distintas. Había un tal error. Un código de error. Get error. Que en el get mensaje error nosotros le pasamos ese error, el código de error. Pero no le pasamos el SQL state. corto Esta, esta variable se puede inspeccionar para para el último caso, cuando ocurre un error que siempre hay que poner un try-catch en el sillon de usar, siempre. Y mostrarle al usuario un error de ese tipo, ¿no? Un error. No se guardó, intente de nuevo más tarde. sigue sí, el error continúe, comuníquese con. Y ese mensaje, <risa> comuníquese con Y ese mensaje, dejarlo como último recurso. O sea, vos tratás de cubrir no todas las cosas que vos creéis que pueden pasar. Sí. Que registro duplicado, que no se puede borrar tal cosa porque está vinculada con otro. Y hacer todas las aprobaciones y botar los mensajes. Eso es lo que va lo, lo repetí muchas veces. Te va a traer los datos que estaban cargados, no te los trae. No sé por qué estoy haciendo eso, normalmente a mí me encarga. Voy a fijarme qué es lo que es. si estoy haciendo algo especial yo para que los traiga. Cargado.